Bueno, eh, esta es sección que vamos a abrir a continuación se llama Pasar la Voz. ¿Qué es pasar la voz? Bueno, los chicos que vienen aquí participan en la tribuna también tienen cosas eh, para hacer y, y hacen también proyectos generando conciencia. Es uno de ellos, pido un gran aplauso para, para los chicos del movimiento. Me me gustaría que me cuide... ¿Qué es este movimiento? ¿no? Generando que ¿Qué se cuento? debe? ¿Cuándo nace? ¿Quiénes son los integrantes? Y demás. Generando conciencia es el brazo activista en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica uh -huh. de lo que es el movimiento Zeitgeist, que es un movimiento social que es internacional. ¿De qué lugar? Eh, tiene ser más de 50 países uh -huh. y etc. Okay. Este, sí, surgió en Estados Unidos. Pero veo palabras en alemán. Pero... Eh, sí, Zeitgeist es, es una palabra alemana uh -huh. que significa el espíritu del tiempo, traducción okay. literal. Uh -huh. Pero este, nace en Alemania. Eh. No, no, nace en Estados Unidos, pero se utilizó esta palabra para simbolizar. Okay. Eh, lo que significa paradigma. paradigma. El movimiento social tiene que ver con un cambio de paradigma ¿Qué eh, cuáles sociocultural, serían? si ¿Cuáles se serían? Y está basado en un montón de puntos que tocan el medio ambiente, la sustentabilidad, la tecnología. Pero el, el paradigma que viene a barrer es el paradigma religioso. Chicos, paradigma... hago un punto, nos vamos no, a no, Visión no 7. Hago un punto, nos vamos a Visión 7. yo sigo acá con los chicos del movimiento Generando Conciencia. Bueno, me estaban contando que es un movimiento mundial, a sí. nivel mundial. Aprovecho para que ahora, sábado 21 y 28 de marzo, sí. a partir de las 13 horas hasta las 19, en la Biblioteca Nacional eh, está nuestro evento más importante del bueno, año. Bueno, pero antes contame de qué se trata. Si ya o sea, un... tiramos tal día, tal día y yo tengo miedo, tengo miedo. Es aprovechar el tiempo y decirlo. Yo entiendo perfectamente, pero primero contame de qué Te se cuento. trata el movimiento. mira el movimiento lo que hace sí. es difundir ideas uh -huh. y, y un montón de otras cosas que de tienen que ver con sustentabilidad. Sí, de otras cosas, medio ambiente, sustentabilidad, uh -huh. etcétera. Sí. Y tiene una propuesta que es un modelo alter, alternativo al uh -huh. sistema monetario, digamos, por el cual uh -huh. más o menos se maneja la economía, sí. que es una economía basada en recursos. En recursos. Que está en terreno de hipótesis todavía, pero ya está empezando a modelizar y uh -huh. etcétera. Hay trabajar mucho para, uh -huh. para demostrar que es posible hacer una especie de prueba piloto y demostrar que una sociedad preparada culturalmente y, uh -huh. y de acuerdo a, las, a, las, a los lineamientos del movimiento uh -huh. puede funcionar sin dinero. Ok. Eh, ¿piensan, ¿Piensan que hay, puede existir un mundo sin dinero solamente sí. con el trueque? No, no, no negamos la existencia de un mercado uh -huh. per se. Okay. Pero sí eh, la necesidad de intercambiar trabajo por dinero, por bienes y servicios. Uh -huh. Creemos que habría que cortar el mercado el mismo del dinero y que la gente es un un movimiento de, de, ¿De, hace, de hace cuántos años ¿El movimiento? Sí. el movimiento surgió en el 2008 hace poquito sí, es, nuevo. Sí, es un movimiento bastante joven uh -huh. acá en argentina cuando surgió en el 2011 cuando se Igual fue de más. eso ya hablaba marx cuando hablaba del fetichismo oh, de la claro. mercancía hace 250 años <risa> Karl marx sí, las bases en realidad el movimiento no inventó nada eh, las bases eh, teóricas de todo lo que decimos existen y es lo que nosotros llamamos Evidencia. Sí, que pero no, que, no fue una crítica de no, Guisa, no, no, eh, no, sino ajenado. Que, que no, como... no, digo que, que sí tiene razón, de hecho, es eh, eh, se remonta a un momento. ¿Y montón acá en de Argentina dónde están? Estamos en Cava eh, ¿En Buenos Aires? y Córdoba, sí. ahora los dos activos. que tienen? A tener ¿Un Chaco, Corrientes, Rosario. ¿Se maneja una institución? ¿Se maneja con un, eh, con un edificio? El organizamiento es horizontal, es horizontal y la organización y las decisiones se toman por consenso, lo que nosotros llamamos, consenso racional. ¿Cuántos son ustedes? Eh, de, eh, a nivel mundial están registrados en el sitio web más de 20.0 000, y en Argentina? Pero no toda la gente se registra y etcétera. Uh -huh. En Argentina el sitio, la fanpage nuestra, que eh, la pueden buscar, es Movimiento SciGuys, uh -huh. Argentina. Uh -huh. Tiene 15.000 me gusta, una cosa así. Ahí creo que vamos a poner papelitos y la gente que está del otro bueno, lado la no entendió el nombre en alemán, lo pueden pero, pero, ahí. No bueno. que busquen. La primera peli y lo que dicen sobre las religiones. bueno, la primera peli no está. Está vinculada eh, con el movimiento. Uh -huh. El movimiento surge a partir de la segunda película, que es donde propone un sistema económico alternativo, okay. ¿sí? Claro, pero eh, la primera explica así como la, la mentira del universo. Claro, sí, sí, pero no la usamos tanto para difundir el movimiento, porque en realidad el movimiento surge a partir de la segunda película. Okay. Eh, nosotros entendemos básicamente que hoy tenemos un, eh, un nivel tecnológico. Y, y de recursos que nos permite, digamos, satisfacer las necesidades de todos, ¿sí? Cuéntame de, sí. de esa fiesta, ese encuentro que van a tener, ¿cuándo es? Sí, es una, un, una jornada de charlas. Que se va a hacer 21 y 28 de marzo, en eh, la, la Biblioteca Nacional, a partir de las 13 horas hasta las 19 aproximadamente. Son charlas. Son charlas una serie de ponencias uh -huh. sobre distintos temas. ¿Vienen, desde, vienen disfrutadores. Ambiente, Eh, Sí, mo, eh, gente del movimiento y gente que si quiere se puede sumar a hablar cosas que tengan que ver con esto, uh -huh. ingenieros, etc. Uh -huh. este, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con, eh, con el movimiento Sci -Guys. Uh -huh. Acá, bueno, obviamente, gracias a que la Biblioteca Nacional nos presta el espacio, uh -huh. este... Uh -huh. Sí, ¿qué querías aportar? sí no, eh, si, si les... Es muy complicada la palabra Gates, sí. Pueden buscarnos en Facebook como Generando Conciencia Generando Conciencia, que sí. sí, me parece que si ser no, muy fácil para la, para la gente eh, Miraste documental.com.ar Este es el sitio web donde están los documentales fundacionales del movimiento uh -huh. Y bueno, ahí nos pueden encontrar Alto dominio, no lo larguen sí. este documental. No, no. este documental, está muy bien Bueno, fuerte el aplauso para los chicos del movimiento <risa> Generando Conciencia ...van a tener sus debates en la Biblioteca Nacional Díaz, recordalo, 21 y 28 de marzo, horarios, desde las 13 horas hasta las, hasta las 13 horas a 19, entrada libre y gratuita, Los chicos del movimiento generando conciencia, bueno, cumplí, hemos cumplido con el movimiento, ahora voy a ver si me...